Las jornadas La Alianza UPV Ciudad para la Misión Climática Valencia 2030, celebradas en la Universidad Politécnica de Valencia, han mostrado los beneficios de la colaboración entre universidades y ciudades para lograr una respuesta efectiva a la emergencia climática. El encuentro ha sido promovido por la Cátedra de Transición Energética Urbana y el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus en la UPV. Yo creo que es muy bueno que tanto la ciudad como la universidad tengan un mismo objetivo común ser climáticamente neutras en 2030 ahora mismo valencia además ha sido elegida lo sabemos como noticia desde ayer que ha sido elegida como capital verde europea y bueno pues se abre un camino y un abanico de posibilidades enorme. ¿no? la universidad politécnica de valencia quiere ser climáticamente neutra en 2030 y por ello se están impulsando diversas iniciativas la última presentada en las jornadas es el lanzamiento de la convocatoria de proyectos upv living lab es un poco la... La, el, el objetivo, ¿no? de, de esta convocatoria, saber qué hay, qué se está haciendo en la UPV en este momento, quienes eh, quieren presentar ideas y apoyarles, buscar, pues, de qué manera eh, generar sinergias, tratar de que haya colaboración, eh, bueno, buscar un poco, es una convocatoria muy abierta, no es, no es para nada pues, este tipo de, de convocatorias donde la competición es muy cerrada y donde hay que tener un currículum espectacular, etc. El aprendizaje mutuo ha sido un tema transversal de las jornadas en las que han participado representantes de diversas universidades españolas y europeas. Este evento una de las ideas más repetidas en el encuentro es que sin el compromiso de todas las personas, instituciones y empresas implicadas, no podrá alcanzarse el objetivo de neutralidad climática en los campus ni en las ciudades.